Todo comenzó cuando por la mañana, muy temprano, aparecieron las primeras reacciones a la columna Templo Mayor del Reforma, en la que básicamente estaban retomando el reclamo de Ricardo Monreal. Vamos a leer pues, solamente la parte que está accesible porque es de pago. Parece. Porque si bien Morena anoche finalmente hizo pública la metodología de su encuesta, la realidad es que la letra chiquita deja de ver Deja ver que hubo dados cargados Si se refieren a que en la, en la encuesta este, Supuestamente, dice Reforma eh, Se cargaron las preguntas hacia un público específico Que es, este, que es eh, los adultos mayores y las zonas marginadas eh, Aquí en lo que sigue está la, la encuesta completa Que la pueden descargar, la, la pueden ver aquí eh, después de, de analizar la reforma, dicen que estos datos solamente corresponden a una muestra parcial de lo que realmente pudo haber sido y que por eso está discrepando con las 17 encuestas en las que Ricardo Monreal presume que, que salió victorioso. Después de que esta, esta columna, que se publica muy temprano, tuvo reacciones, Andrés Manuel López Obrador dice a las 9.54 de la mañana Reforma trae campaña contra Morena. Nos acusan de opacidad, creen que somos como sus amigos de la mafia. Prensa Fifi, esta fue la palabra, alquilada y deshonesta. Obviamente fue una equivocación de López Obrador. Es cierto que es el, el, el político más atacado en México por grandes operaciones de guerra sucia. Aquí le hemos denunciado en lo que sigue, pero creo que se puede equivocar, ¿no? Creo que se está metiendo el pie el solito. Incluso personas este, muy inteligentes como, como el Monero Hernández. este Julio Estillero. Bueno, Julio Estillero se le, se le critica de que de que está en contra de él. Pero por ejemplo, el Monero Hernández dice yo creo que AMLO ya se espantó de estar tan arriba en las encuestas y va a bajarse a punta de tuitazos. Hay que recordar que en 2000 Seis, ocurrió lo mismo, López Obrador llevaba ya el 80% de preferencia en, en, para ser presidente parecía que nadie lo iba a vencer Felipe Calderón apenas llevaba el 13% parecía imposible que lo alcanzara y una serie de errores, criticar a la revista Proceso este, un montón de errores, de pelearse con Monsiváis este, con, con mucha gente cercana eh, fue cuando se acuñó la frase de que el mejor enemigo de AMLO es López Obrador eh, creo que es, es un error eh, calificar a la prensa aunque nos critique, aunque nos ataque eh, con, con, con, con ese tipo de, de señalamientos ¿no? como prensa fifí porque se puede interpretar como un ataque a la libertad de expresión y, y creo que se puede que, que se puede enmendar este señalamiento, ¿no?, justamente para no justificar la, la guerra sucia, que sí que sí está organizada, que sí está planeada en contra de él, ¿no?, de ahí se van a agarrar para decir que es un autoritario, que, que, que está en contra de la libertad de expresión, este, porque muchos periodistas empezaron a, a sentirse agredidos, ¿no?, Incluso a Julio Estillero le, le llovió, le llovió, y le llovió, y le llovió todo el día, todo el día, este, señalamientos, ¿no? por, por por hacer esta por cuestionar lo que había hecho López Obrador y también otras cosas sobre sus hijos. No le hace bien a la democracia, a los candidatos incuestionables. Eh, creo que es, es importante que, que se modere con la prensa. ¿no? Y pues bueno... Ya se está calentando el ambiente, mañana a las 5 de la tarde en la explanada delegacional Ricardo Monreal va a dar su pronunciamiento, por ahí hay algunos rumores eh, de que ahí va a haber un montón de acarreo para, para ese pronunciamiento que seguramente va a ser la salida de Morena, si sí, es que antes de las 5 López Obrador dice algo o, o repita la encuesta o hay una negociación, ¿no? Eh, Hace un rato estábamos viendo la, la entrevista que le hace a Adela Mincha a Ricardo Monreal, eh, que es muy reveladora, que creo que al final empieza a ser más claro Ricardo Monreal acerca de qué quiere. Este, y básicamente lo que él dice es que espera un pronunciamiento de López Obrador, sin referir, sin referirse a él, obviamente, sin sin llamarlo por su nombre, pero él lo que está planteando es que 20 años de su vida no se van a ir a la basura y que considera que le están dando un trato de migrante. Pues ahí se puede evitar una gran crisis o bien se puede, podemos ver mañana el choque entre López Obrador y Ricardo Monreal, en el que pues va a ser muy difícil y lamentablemente si hay una ruptura, pues veremos. Eh, prácticamente una gran parte de Morena no la mitad, pero sí una gran parte ya, ya se hablan de sesenta y tantos consejeros en contra del, del resto de los 200 pues bueno que López-Abrador se serena un poco ¿no? que no se ponga el pie que no le ayude a los que hacen verdadera guerra sucia llamarle prensa fifí a, pues a los reporteros que solamente hacen su trabajo no es el mejor camino y hagámosle caso a gente inteligente como Lumonero Hernández y otros como Julio Estillero imaginarlo lozano, pues, este, no, no, no se le puede llamar de esta manera a quien cuestiona y simplemente hace su trabajo.